Vamos a presentar a nuestra próxima invitada de lujo. Indicado, que está Con nosotros la hermosa Mini de Mañana, Guillermina Mirá. mirá. Hola, yo soy Guillermina, tengo siete años y vivo en México. Hoy vamos a cantar carne y Hueso. Si la maldad ¿cuánto? juro que El aplauso para ella Ah, se para para recibir los aplausos Muy bien, bien, bien. artista Guilla, ¿cómo estás? Bien ¿Todo bien? ¿Contenta de estar acá con nosotros? Sí ¿Te pusiste nerviosa cuando en casa te dijeron ¡Ah, Nos han invitado a la tele? Sí ¿Sí? ¿Te dio no. cuiki cuiki? Pero bueno no se nota. Se, Viste que acá no es la gran cosa Como que se pasan los nervios Sí, sí, se pasa. Sí. <ríe> Feli, vos estás con ¿Eh? nosotros, muy cómodo en el sillón, lo veo. Mientras, ¿Te gustó la cocina? De, deja ¿Sí? los piecitos colgando, ¿Sí? muy bien. Yo le quiero preguntar a Feli, ¿vos estabas nervioso cuando te dijeron, vas a salir en la tele? Uh -uh. No, no está bien. seguro. Muy bien, está seguro. A él le gusta. ¿Y uh -huh. se imaginaban que era así un estudio de televisión, por ejemplo, con tantas cámaras, tantas cosas? Sí. ¿Sí? ¿Te lo imaginabas sí. así? Sí. ¿Vos, Feli? Sí. También. También, muy bien. Me gustaría que hagamos un desfile porque se han venido muy cancheros Muy luqueados. Se han venido lukeados para la ocasión. Ellos sabían que era su momento. Así que nos vamos a parar. Nosotros los vamos a acompañar para que hagamos un desfile de modas. Me gustaría que usted lo acompañe Pero Claro, ¿me voy de aquel lado o queréis venir a este lado, Feli? Vamos a ir ese lado. Ah, bueno, lo que él quiera. Porque se han venido haciendo juegos. Estamos parecidos, mira. Mira. Las sincronías del universo. Ah, wow. Mira, mira ahí. Mira, posa feliz. ¿Qué canchero? Por esta mano de bolsillo. El mini Luca. Es un mini Luca. Es un <tose> mini <risas> <risas> Luca. <risas> ¡Canchero! Nos <risas> hemos venido brunqueados iguales. Estamos casi que de la misma altura, te digo. Y nosotros, Guillermo, <¿s1> <risas> mira, nos vamos a poner en aquella cámara oh, porque la también estamos engamadas con el color violeta. Escuchamos una cosa. ¿Vos querés ser la mini Clario o sí. no? Sí. Dale, mira, le vamos a desfilar allá. Pose, Guillermo. Pose, pose. Ahí estamos Eso, saliendo. Chica. Uh! ¡Mira, ya ha venido! plateada, con la gorrita, con todos estos apliques súper modernos La esposa Ah que lo hizo tu mamá, Qué talentosa, te gustó buenísima no. ¿Te gusta luquearte? ¿Te divierte? Sí, me gusta muy bien, me encanta Bueno, venga, nos vamos a volver a sentar de nuevo ya, para seguir vamos. charlando Quiero que me cuenten sobre su vida, sobre sus amigos, su familia Vos tenés siete añitos, Guille? Sí ¿Y a qué escuela vas? A los niños cantores de Mendoza ¡Ay, Ay Claro, no claro con razón es que cante tan bonito entonces ¿Y te gustaría ser cantante? Sí grande? Es lo que quiero cuando... Además de muchos trabajos más Ay, ah ¿Cuáles otros trabajos, por ejemplo? Y ser pastelera ¿Y? ¿Apa, Bueno, entonces la Vito ahí te puede dar una mano Veterinaria Muy bien Mira, justo tenemos una veterinaria invitada más tarde Veterinaria más Sí, son todo wow, y... y todos esos trabajos te ves haciendo, muy bien, una agenda ajustada vas a tener cuando seas grande Entre los escenarios, salvar cachorritos y cocinar una torta de cumpleaños, no te van a y quedar horas Y también me gustaría ser decoradora así de cumpleaños Ay, de eventos, ¿no? Es muy bueno, te digo, es muy bueno, me encanta, cuántas vocaciones No te vas a aburrir por lo menos, vas a tener mucho trabajo Y vos, Philly, de grande, ¿qué te ves haciendo? ¿De qué te eh... gustaría trabajar? De cocinero. De cocinero, cocinero. muy bien, bueno, se pueden poner una pastelería juntos. Claro. Está bueno. Está proyect... Ahí está, mira, choque de puño. ¿Qué? Ahí, ahí. Ay, co, co, con la, la guilla, Bueno, para, pensemos, pensemos. ¿Qué nombre le podríamos poner a esa pastelería? ¿Qué se les ocurre? Un nombre así original ¿Pastelería? para que digan el cartel. ¿Cómo se podría llamar? Porque Guilla y Félix como medio aburrido. Claro. La pastelería de Guilla y Félix. Bueno, bueno, es una ampliación, por lo menos conocer el rubro Sí, o la pastelería de los mini Y también ser médico También ser es? médico, muy no. bien Me encanta, viste me cómo encantaba. a poquito vamos conociendo sus vocaciones Era un sueño que ustedes tenían salir en la tele como una curiosidad que decían ¡Wow! ¿Cómo será? ¿O medio qué? Cuando era chiquita, pero ahora <risa> me ha emocionado más oh. Oh. ¿Y vos, Feli? Eh, yo no no, no. no, o sea que te sorprendió venir acá a la tele. Sí, ¿Y te ha gustado sí. la experiencia? ¿Estás contento? Que sí, no. Bien. <risa> muy bien. Vos, Feli, además de cocinar, nos contaste que te gustaría ser youtuber mm -hmm. y que te gusta mucho bailar también, ¿puede ser? Mm -hmm. ¿No? No. Pero pero eso, ya, eso decías en el video. Yo ya video. soy youtuber. ¿Vos sos, ¿Vos sos youtuber? ¡Ah! Me muero. Yo también. ¿También? Me También. Ah, pero claro, estamos con un chico muy famoso. ¿Y, ¿Y cómo son los videos que hacen, por ejemplo? Yo... Eh, no subo tantos videos porque la tarde se me queda con. se me gasta la batería me mi ah, porque la no. usé mucho. La batería ah, la tarde. Suele pasar. Pero si tienen que subir un video, ¿qué es lo que muestran? Yo, yo, lo... yo lo hago en mi celu. En tu celu. Bueno. ¿Y qué te filmás haciendo, por ejemplo? ¿Qué te gusta mostrarle a tu público? Lego. Eh, los armo Legos. Lego. Sí. Los Legos. ¿Tenés muchos? Sí. Es re divertido. A mí me encantan los Legos. Yo, está buenísimo, Y Armas ¿verdad? nerf mi sí, video. Ah, las Armas yo, Nerf. Están buenísimas las Armas yo, Nerf. Yo en mi video ba, bailo, Baile. canto, uno de jugué con mi papá. Ajá. Muy bien. En un video así o no. Sí, ajá. Y. Bueno, también es uno con mi hermanita bebé y mi abuela. Ay, oh, ¿cómo se llama tu hermanita? Alfonsina, en la casa de mi abuela. ¿Y vos la cuidas, Alfonsina? Es tu nena, mi mamá. <risa> <risa> <risa> ¿Cuántos Muy años tiene? ¿Qué tiempo tiene? Sí. Ah, chiquitita. Oh, chiquita. chiquita. Sí. Y vos sos la hermana mayor. Sí. La superheroína. Claro, ah, es toda una responsabilidad sí. ser hermana mayor. Vos vas a ser en algún momento, cuando Alfonsina sea más grande, su ejemplo. Le vas a tener que enseñar muchísimas cosas. Vas a ser como su modelo dice, a seguir, dice. ¿o ¿no? Dice yeah. oh, y lindo! Me encanta. Pero, ¿vos tenés a hermanitos? Ver. Sí, Lautaro. Eh, no, nos primo. Pero, Pero recién nos dijiste que tenías un hermanito que se llama Lautaro. Sí. Más ah, grande. Ah. Sonido que, que le 12 años. Claro, pero, pero esto es mal, no tu hermano, no es tu primo. No, yo tengo ah, es un amigo, bien. que sí tengo una, una prima. Que se llama Lautaro. Ay, mira. No, pero sí tengo una prima. ¿Ten que primos? se llama Martina. Muy bien. Ay, le mandamos un beso a Primo Martina. ¿Te gusta jugar con tus primos. Y te es más chiquitita. Ah. Ay, ¿es bebé? Uh -huh. Muy bien, me encanta. Bueno, ¿viste cómo de a poco nos vamos conociendo? ¿Viste? Nos vamos Hable haciendo mucho. amigos Guille, recién mostrábamos el video Cantando oh, ese amigo. tema hermoso de Tini Que es carne y hueso Y nosotros eh, no podemos dejar de pedirle por Si favor. se anima a cantarlo aquí en vivo ¿Querés? ¿Te sí. Sí. Dale, mira, yo te voy a acompañar Acá tenemos el micrófono Vamos a pasar aquí vale al centro del estudio Para preparar su escenario Aquí tiene su micrófono va, va a tener la pista ya. Y cuando quiera, eh, sí, se luce bien. usted Vamos, música maestro. Vamos. Si pudiera despertar y no pensarte. Es Pero hermoso ese cantos. tema Vení, vení, sentate con nosotros ¿Y te gusta mucho, Tini? ¿Es una artista sí. que admirás? Sí ¿Y vas a tener la posibilidad de ir a verla? Ya fui Ay, ayer. fuiste anoche? Sí. Ay. Nosotros mirá, casi, ahí. casi que nos encontramos. Yo, está, yo, yo estaba en la fila 15. ¡Oh! Estábamos de cerca. Oh, de cerca de mirá como la mira su mamá. Bueno, sí, gracias, le decimos a los padres que han venido a acompañarnos a los chicos y, y los apoyan en esto. Por supuesto. Y sin los padres detrás, llevándolos a sus clases y, y bancando esos sueños, sin duda esto, esto sería imposible. ¿Y cuál fue la parte del show de Tini que más te gustó? Y la. Y a mí me gustó la que canta Carne y hueso claro. y suéltate el pelo Suéltate Ay, el pelo Ay, estuvo, estuvo buenísima muy Fantasma. Sí. Fantasma. Sí. Fantasma. Sí. Ahí está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 ¿Te gusta sí. topa? topa? Ah, ¿viste? Es recopado Topa, ¿Topa? mujer. A mí me encanta ¿Topa? topa Topa, pasar de Disney Plus ahora en tu capítulo de viajes, Porque ahora es cantante para niños, solamente. Claro, claro sí, ¿no? tiene un carrerón, Topa ¿Y, ¿Y qué otro cantante, qué otra canción te gusta? ¿Ehm? Elegante ¡Uh! Ponete un tema de Elegante Ponete un Vas. tema de Elegante Darío, lo bailamos ya No, claro, te un pero canto. vos ponés que es Elegante con Vamos. Tini Vas. bailamos Elegante, chicos, te lo ¿Le pido, por favor, dale cuando quiera Porque no es amor No dejaste tirar un bar. Entonces pasame otra botella ya, no, Que no quiero volver a encontrar Porque es amor vamos. Vamos. esta so noche se mueve en el bar bueno, pues Elegante que los que, es lo que... Es. ay la se Ahí, ahí que cámara Vamos, lindantes Hoy tú te vienes conmigo mañana cuando te vayas Por la mañana no hay nada. O quizá lo lo den tu mirada busqué, Si yo que me excusa, Si el se rompe a ti te rusa De no la parte tuya Ya no, no Ahora vamos, vamos a hacer tú. todos juntos una vuelta, dale